Fernando de Laura Mírez, a quien se asiendía el libro de la asistencia la Proceso de la de número 682 7660 00250 00250-2012, 01615-90174-227. Procedo con cierre de la palabra a las partes, iniciando por su cargos. Gracias, señoría. Bueno, buenos días a todos los presentes en representación de la Fiscalía en esta oportunidad actual de la Castillo y, y en el con el número 63-510-737 de Bucaramanga por orden de notificación del despacho de la Fiscalía cuarta local de Florida. Gracias, su señoría. Defensa. Buenos días, señoría, por la defensa, Alexander Fabián Blanco Luna, miembro activo del Consultorio Jurídico de la Corporación Universitaria de Ciencia y Desarrollo y Ciencia, con personalidad reconocida dentro del proceso con dirección de notificaciones la calle 37, número 1246 de la Municipalidad de Bucaramanga Se unía para solicitar que se cambie el sentido de la audiencia eh, preparatoria por la audiencia por, para solicitar la preclusión bien oportunamente le concederé el uso de la palabra para que se sostenga la solicitud y hace ajustar por ahora le concedo el uso de la palabra para cristal, para que se nombre completo y Nombre Luis Fernando Delgado Ramírez, identificado con número de célula 91-160-274 de Florida Blanca. En la dirección actual, calle 30, número 96 del barrio de la Cumbre, en la Para efectos de notificación en la carrera octava número 637 del municipio de Vídeo. El despacho de la constancia de la presente audiencia es el sitio con el programa 11 al representante del municipio Público, de no aparece en Bien, llegadas las constancias correspondientes, entendiendo la solicitud que la defensa ha demostrado, con se ha de la, no la nueva movilación. Gracias, su señoría. Solicitarle la preclusión con base al artículo 37 de la ley 600, toda vez que no ha sido derogado, eh, derogado ni modificado. Y el artículo también 331 y 332, número primero, por imposibilidad de continuar con la acción penal, teniendo en cuenta que el señor Luis Fernando Delgado Ramírez indemnizó a la víctima, eh, según lo acordado en la audiencia de acusación, por el valor de un millón de pesos... El cual lo realizó en consignaciones en el banco financiera con Ultrasan. Consignación número C05654 por valor de 400 mil pesos a nombre de delgado Pinto Karen Julián. Catherine. Catherine Julien. La otra consignación igualmente la realizó el día. El día 30 del mes de junio del 2017 en el Banco Financiera con Ultrasan a la cuenta de Delgado Pinto Caterin Julián. Su señoría, le solicito la, la preclusión teniendo en cuenta que mi defendido cumplió con el pago por la suma de un millón de pesos y acá está la víctima para que manifieste a viva voz que se siente reparada, que se siente... Indemnizada. Igual le hago una aclaración que el proceso está desde marzo del 2012 hasta agosto del 2014, que fue que se presentó la fecha de acusación, el escrito de acusación, pero ellos hicieron una transacción, un acuerdo de pago, hasta el día 2 de julio del 2017. O sea, quedaría que haría y salvo hasta el día 2 de julio del presente año. Gracias, señoría. Atendiendo la manifestación, gracias a el espacio de consejo para de la palabra representante de la menor para que nos indique si efectivamente eh, está usted de acuerdo si ha recibido la consignación si ha confirmado y si el periodo que hace referencia es el que usted está contando. Sí señora pues eh, ya mostraron las orillas de pago y Sí, efectivamente ya el señor canceló la suma que cortamos. Bien, eh, ¿está entonces usted de acuerdo en que se prefine esta investigación? Sí, señora. Eh, ¿Esta manifestación que usted hace en esta audiencia es de manera libre? Sí, señora. ¿No se siente usted obligada por un tercero, entre ese tercero, incluido con el, el debido respeto, al acusado de estas diligencias para que usted se sienta atemorizada? Y manifieste que desea que se percule la investigación. No, no, señora, lo hago de manera, no, bien? De manera voluntaria, señora. Bien. Atendiendo a esta manifestación, la representante de víctima tiene el uso de la palabra. Se ¿No Bueno, gracias, señoría, Teniendo en cuenta que el señor Luis Fernando día... La última es que nos reunimos en esta audiencia para llevar a cabo la audiencia preparatoria, que fue el 7 de mayo. Eh, se realizó un acuerdo entre las partes donde el señor Luis Eduardo se comprometía a fijar una, pues, a depositar un, un saldo de un millón de pesos, teniendo en cuenta que anteriormente había realizado las diferentes consignaciones. Este acuerdo de pago se realizó en dos cuotas que iba hasta el 22 de junio, que era el momento máximo para pagar esa, este acuerdo, el señor Luis Fernando efectivamente cumplió y la señora Joana Patricia se, se, se da la, la oportunidad, verificó mediante registro de consignación y efectivamente anteriormente había recibido los 400 mil pesos y por, por esta situación eh, ella se siente integralmente reparada siempre y cuando la señora Adriana manifiesta que de, de, de agosto del 2007 van a fijar una nueva conciliación, una, una nueva cuota alimentaria donde el señor Luis Alberto se va a comprometer a proporcionarla o a pasar a su hija menor de edad. Bien. Señora Pizca, que se usted denuncia la palabra. Gracias, señoría. En esta oportunidad hemos escuchado a la víctima que no se opone a la preclusión asimismo sí que ha transado con el acusado y ha recibido la satisfacción en dinero que no tiene obtención alguna eh, atendiendo el interés superior de, de la menor eh, víctima en este caso y en especial de la familia como vínculo fundamental de la sociedad eh, en esta oportunidad la Fiscalía teniendo en cuenta que coexisten pues, las dos leyes, la ley 600 y la ley 906 que, el artículo 37 no ha sido ni derogado ni certificado, y que eh, igualmente, si siguiéramos el proceso, eh, el resultado final sería eh, una posible absolución, por tanto, se regresó el pago. La Fiscalía en esta oportunidad no se opone a la solicitud de la ley gracias a su Bien, el despacho, entonces, atendiendo a esta manifestación que hacen los miembros respecto a variar el rumbo de esta diligencia que teníamos eh, prevista en la audiencia preparatoria. Sin embargo, la ley jurídicamente nos permite en cualquier momento de la investigación, tal como lo establece el artículo 361, que se precluya la investigación. Pero eh, considero que más importante que precluir esta investigación es que efectivamente se establezcan los derechos de la menor víctima dentro de este proceso. Si bien es cierto, este es un delito que la protección es la familia. Nosotros no eh, en nuestro trabajo realmente no es el cobro coactivo de pronto de algún dinero. Desafortunadamente se traduce en un dinero que se una esposa a través de la Subisaría de Familia, donde eh, se comprometen a aportar una suma porque quien queda con la custodia de los menores aporta también esa suma de dinero que efectivamente se, se restablece en la especie cuando se tienen los hijos pero se cuenta con esa ayuda económica por parte del padre o de la madre. Pero eh, realmente eh, los invito a que ya estando al día en ese pago, en esa conciliación, en ese acuerdo que ustedes han realizado, pues que realmente esa menor sea la más beneficiada. Sea beneficiada en el sentido de que sabe que cuenta con un padre responsable que le va a aportar lo que necesariamente ella requiere. Porque es que eh, por eso la ley establece que es obligación darle ¿Por qué? Porque es que ellos no se pueden valer por sí mismos. Cuando ya cumplen la mayoría de edad, eh, si nuestros hijos no estudian, pues ya ellos responden, ya no estamos obligados, eh, pero afortunadamente para nosotros, quienes si tenemos hijos, pues es una obligación que permanece con vida. Pero eh, ya frente a esa obligación legal, que llamamos entre comillas, pues ya desaparece a no ser que ella continúe estudiando y hasta los 25 años de edad, porque no podemos tampoco la ley puede ser permisiva de que nuestros hijos pierden los semestres o estudian y tienen X cantidad de años y entonces los padres tenemos que seguir aportando es un desarrollo integral donde la persona ya capacitada para trabajar, para desempeñarse pues lo hace de todas maneras en estos, en estos eh, a nuestros hijos le queremos dar los mejores si ellos estudian pues uno los va a apoyar hay situaciones en las cuales realmente no se puede contar con por ese apoyo cuando la persona no tiene el trabajo cuando se hace imposible pues eso será a través de los jueces de familia donde ellos entrarán a demostrar que efectivamente uno se cuenta con pues, ese recurso para hacerlo entonces también la ley establece si, si hay una manera si efectivamente mostramos que no se cuenta ya sea el padre o la madre con el recurso para apoyarnos en, en ese estudio universitario entonces ya les toca trabajar estudiar de noche pero tienen que probarse que efectivamente no se puede apoyar o no se cuenta eh, con ese mínimo vital para solo para la persona y entonces ya es otro otro proceso totalmente diferente. Pero estoy segura que pues, a nuestros hijos quién no quiere darle lo mejor, quién no quiere darle estudio. Hoy en día conocemos que si no tenemos estudio, desafortunadamente la vida es mucho más difícil. Por eso hoy en día las universidades han abierto una cantidad de puertas para que a todo nivel la gente se prepare, porque en nuestro país se exige gente preparada. Gente calidad, para poder tener también calidad de vida. En la medida que nosotros nos preparemos, muy seguramente esperamos que nuestros ingresos sean mejores. Eh, hay muchas falencias por parte del Estado, muchas nos podemos conocer. Mucha gente que a pesar de ser, buscar trabajo a veces no se consigue. Entonces, todas esas cosas... Tenemos que ser muy conscientes y apoyarnos como familia, así estén separados. Pero hay una hija, es una niña, eh, que por medio es, es, es la vida de los dos, frente a esa responsabilidad eh, que les dio el cielo frente a esa hija. Entonces, hay que apoyarla, hay que eh, olvidarnos del producto de la pequeña, y responsabilidad que tuvimos un día por X o Y razón. Es como partir y abrir un libro nuevo en la vida de nuestra hija, de saber que cuenta con el papá, que la puede visitar, que está pendiente, que la llama, que la oye, que comparte con ella. Entonces, eso es bien importante porque ahí es donde nuestros hijos, a pesar de que se no encuentran separados, van a tener ese apoyo fundamental. Si no, estos hijos que, están en, eh, que nacen en hogares eh, sí. Sí, no van a tener ese, ese apoyo entonces que fácilmente encontramos como la educación, el homosexualismo, la prostitución, toda clase de plagio social, hacen presa fácil de todos estos muchachitos y sienten un pesar enorme que por esa falta de nosotros, de responsabilidad, de nosotros como grandes. Eh, que tomamos la decisión de separarnos por X o Y razón no entendamos que tenemos una responsabilidad y que los problemas fueron de ustedes pero como los padres deben ser responsables y deben olvidar eh, todo aquel resentimiento que muy seguramente genera una separación para que ese menor cuente realmente, con ese apoyo porque es que lo que nosotros eh, la protección que nosotros brindamos acá es el apoyo a la familia pero les digo, desafortunadamente se traduce en una plata, que es la cuota de alimentos. Pero muchas señoras dicen, no, muy seguramente la señora hizo una rebaja enorme con todo lo que le dio a su hija, o le ha dado, le ha dado. Entonces, es, es olvidarnos como de eso, y realmente restablecer esa familia que hay entre ustedes, divorciadas, pero eso no de los a que realmente se miren como una familia, de darle lo mejor a la niña, de que se restablezcan esos lazos que el padre pueda contar con ella que le digamos cuando la vamos a recoger que efectivamente le cumplamos y que si no podemos por alguna razón hacérselo saber porque para un niño muy triste que está esperando al papá y no llega ¿Eh? entonces yo creo que son eh, razones de responsabilidad porque tenemos acá un... formadores de de una menor de edad bien, así las cosas el despacho advierte que se enviaba esta solicitud de preclusión y atendiendo la solicitud que de hace la defensa que conlleva el representante víctima y la señora fiscal no se opone el despacho procederá a emitir esta eh, preclusión de la investigación. Así las cosas, sobre las intervenciones y las consideraciones, el juzgado primero penal municipal con funciones mixtas de Florida Blanca resuelve primero precluir la investigación adelantada en favor de Luis Fernando Delgado Ramírez, identificada con la cédula de ciudadanía número 91, 16274. Correcta de Bucaramanga por la conducta punible en asistencia alimentaria establecida en el artículo 233 del Código Penal por el periodo omisivo establecido desde el mes de marzo del año 2012 hasta el mes de julio del año 2017 de conformidad con lo previsto en el general general del artículo 232 del Código de Procedimiento Penal por la imposibilidad de continuar con el ejercicio de la acción penal en estricta aplicación de lo dispuesto en el ejercicio segundo del numeral tercero del artículo 37 y 76 del Código de Procedimiento Penal por resistimiento e indemnización realizada Segundo, una vez que la presente decisión a los efectos de acusación dada, conforme se establece en el artículo 374 del Código de Procedimiento Penal. La presente decisión la notifico en Señora fiscal, ¿No sin recursos, sí, señoría. defensa. Sin recursos, señoría. representante víctima? Sin recursos, ¿La representante, de la menor, conforme con la decisión? Sí, señor. ¿El acusado conforme con la decisión? Sí, señor. Tercero, si no se presentó objeción alguna, se declara la de ejecutora de la presente providencia, se ordena que por intermedio del Centro de Servicios Judiciales del Sistema de la, de la, de la se archive definitivamente las diligencias advirtiéndose que se informe a los organismos de seguridad la presente determinación. Marixa Llanio Osorio Plata, pues. Doy por terminada la audiencia, las y el 40 de la mañana, de hoy, ¿sí?